Movimiento dorado, él el escorpión dorado Na na na na na, na na na na na na na Yo soy el candidato, el que nada se ha robado Todo el resto, una bola de culeros Yo soy el más humilde, siempre pienso en mi pueblo Todos me aman y también me dan las na na na Está en tus manos Movimiento dorado En el, el escorpión dorado Movimiento dorado El peluche está en tus manos Movimiento dorado ¿Qué les parece? Reggaetón ¡Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! Música clásica. Movimiento dorado, el pelucho está en tus manos Movimiento dorado, en el escorpión dorado Movimiento dorado con el movimiento dorado punches punches Na na na na na na na na na na na na na na na na no